¿Qué tal? Bienvenidos a cauquenesnet.cl. Estamos en una nueva entrevista. Ustedes ya ven a nuestro invitado en pantalla. Se trata del candidato alcalde del Partido Socialista, Domingo Leiva, quien estudió técnico en administración de empresas actualmente. Está estudiando administración pública. Él ha sido concejal durante tres periodos ya por la comuna de Cauquenes desde el año 2008. Y luego de estos tres periodos hoy busca ser el alcalde de la comuna. ¿Cómo está? Don Domingo Leiva, bienvenido a Cauquenesnet.cl. Muchas gracias, Patricio, muchas gracias por la oportunidad que me da de estar en tu programa. Y la idea es que la gente eh, conozca cada día más eh, nuestras propuestas. Eh. Primero, quiero que me cuente qué lo motivó a tomar este desafío después de tres periodos como concejal, ahora postularse como alcalde de Cauquenes. Bueno, primero que todo, eh, después de tres periodos obviamente uno va conociendo la realidad de Cauquenes en todos los lugares. Yo soy de los concejales que, que siempre trabajé en terreno, recorrí todos los sectores eh, rurales y de la comuna. Por lo tanto, uno también va conociendo realidad y falencias de, de necesidades de la gente. Eh, yo tomé esta decisión mucho antes que saliera la ley, ¿eh? la ley que es donde se este, podía la reelección. Es una decisión que yo tenía tomada y que una de las, de las convicciones que yo tenía, es que si eh, fui avanzando a través del tiempo como concejal, la primera vez fui el último, de los seis salí el último, después avancé al tercer lugar, donde aumenté bastante mi votación, y el apoyo de la última votación y me dio la primera mayoría. Y eso te da fuerza y energía para tomar esta decisión porque te ganaste el respeto y el cariño de la gente. Y además, eh, creo que es una gran oportunidad de dar eh, una lucha por cambiar la cara de cauquenes. ¿ah? Y representamos la necesidad de la gente. Y eso yo lo reflejo, y lo estoy reflejando, en las propuestas que la hice escuchando a todos los ciudadanos, a los campesinos y a la gente de las poblaciones, a junta de vecinos, a automayores, mayores, deportistas. Por lo tanto... Es una decisión, y con mucha convicción, eh, ir a esta, a esta lucha, digamos, a este, este desafío, este hermoso desafío, de quedar los destinos de Cauquenes. Hay personas que lo cuestionan a usted de partida solo por el hecho de no ser de Cauquenes. ¿Le parece que es un argumento válido para cuestionar una, una candidatura? Mira, yo creo que a esta altura, en el país que estamos viviendo, en el mundo que estamos viviendo, es un poco retrógrado. Además, uno no elige dónde nace, uno nace, pero sí elige dónde trabajar y por quién trabajar. Y yo hace 22 años que estoy trabajando por los cauqueninos y cauqueninos, Por lo tanto, me siento un hijo más de cauquenes y me siento parte de la historia de cauquenes Y así me lo han hecho ver de todas, las, todas las personas, toda la gente, la artesana, los agricultores, los autos mayores, los deportistas. Así que yo creo que no es un tema eh, que debiera usarse cuando lo que se debiera ver, eh, las personas que están dispuestas a trabajar y hacer cosas distintas por la ciudad, y para que el cambie y progrese. Usted ha sido concejal por tres periodos, eh, por lo tanto imagino que si yo le pregunto cuál es la visión que usted tiene de la administración municipal, me puede dar un diagnóstico bastante claro. ¿Cuál cree usted que es... Eh, el, el diagnóstico, bien digo, de la actual administración del municipio? Mire, bueno, efectivamente, cuando uno ya, tres periodos, va conociendo el traje y cómo funciona el municipio y cómo, y cómo el alcalde, ¿no es cierto?, que en el fondo es el que hace las propuestas eh, y sus proyectos, eh, lo enfoca dependiendo de, de su idea. ¿ah? Entender, eh, es importante aclarar esto, que el rol de alcalde es absolutamente distinto al del concejal. ¿ah? Eh, los concejales tienen una misión muy distinta, eh, solamente sí, es por eso que mucha gente dice, oye, los concejales son un rol planeado, porque efectivamente eh, nosotros solamente tenemos la, la posibilidad de aprobar, rechazar y fiscalizar el presupuesto en el municipio. Las propuestas las hacen los alcalde. En ese sentido yo creo que el alcalde, eh, bueno, todos los alcaldes hacen cosas, ¿no es cierto? Si uno puede desconocer las cosas que se han hecho, los avances. Pero sin embargo, siento que hay mucho por hacer y se quedaron muchas cosas atrás y eh, que la gente está reclamando mucho. ¿ah? En lo cultural, en educación, en salud, en infraestructura. Tenemos un caos que se nos quedó demasiado atrás con respecto a las ciudades que están al lado. Entonces, eh, la gente se da cuenta de eso y siente que es necesario un cambio y hacer cosas distintas. Usted eh, lo señala, ¿no? Dentro de las eh, facultades de los concejales está aprobar o rechazar, ¿verdad?, las propuestas que se hagan desde la administración municipal y también fiscalizar. ¿Usted cree que ha cumplido a cabalidad con esos roles durante los tres periodos en los cuales ha sido concejal? Sí, porque tengo muy claro mi rol eh, de fiscalizar el presupuesto, que es muy limitado, muy cierto, Y que la idea es que la propuesta se cumpla dentro de lo que eh, al ah, reiterativo pues, eh, ¿no es cierto? para para ejecutar eh, las propuestas y el gasto del presupuesto eh, bueno, uno siempre puede hacer cosas mejores ¿no? es verdad uno siempre puede hacer las cosas mejores pero yo intenté trabajé por hacer lo mejor posible y creo que eso también me hizo ser reconocedor o un reconocimiento en el fondo de la ciudadanía por mi trabajo como consejo, porque los apoyos no caen del cielo, caen del trabajo que uno va haciendo a través del tiempo. ¿Y, y reconoce algún, o es capaz de reconocer algún eh, punto flaco dentro de su gestión? Eh... Por supuesto, por supuesto. Si soy humano, soy de las personas que siempre reconoce cuando se equivoca. ¿Y cuál, es, Yo... sería, ¿cuál sería ese punto flaco que usted reconoce dentro de su gestión? Yo creo que uno lo, de los puntos flaco de mi gestión, es, eh, por ejemplo, haber hecho, eh, en algún momento determinado, eh, y lo, lo dije y lo, y lo reconocí públicamente, que fue un viaje al extranjero, que esto, esto ocurrió hace más de cinco años, cuatro años, casi cinco años, ¿no? y, que, y que fue cuestionado por la Contraloría. Y eso sí, yo vi la cara y reconozco que eso sí, y es un tema donde ha involucrado más concejales, pero también hay un, hay un tema donde hay funcionarios públicos o funcionarios municipales que también eh, están cuestionados por, eh, digamos, eh, porque el, la, el viaje que fue, que, fue, que fue una invitación, ¿cierto?, que se hizo al municipio para que los concejales fuéramos a, a una capacitación, eh, pasa por distintas manos. Y una de las manos importantes es el alcalde, en este caso, que está en ese tiempo, control interno, finanza, y ese, eh, ese cuestionamiento administrativo lo involucra a ellos también. Y eso está en, en controlarías está se tiene que aclarar, yo estoy siempre dispuesto a aclararlo y por eso di la cara. Inclusive yo propuse eh, devolver el dinero lo antes posible, porque dije yo si es así, eh, prefiero, aunque el viaje, esté dentro de la ley y cumpla con todos los requisitos que me pidieron eh, Yo dije, voy a devolver el dinero. El tema es que yo fui a la Contraloría a devolver el... Eso le iba a preguntar. A ¿Usted devolvió el dinero? Sí. Yo fui a hacer este, esta gestión a la Contraloría. ¿Y qué pasó? Y allá me dijeron que, que no, que no correspondía porque estaba en el proceso y que inclusive esto podía terminar en nada. Y que no solamente el dinero lo podía devolver, sino que es un dinero que está a donde eh, involucra a todos. ¿Ah? ¿eh? a los concejales y, a, y a algunos directivos y administrativos. Entonces, eh, no me permitieron, en el fondo, devolver ese dinero hasta que se acabe el proceso, porque inclusive puede terminar en nada. ¿Usted encuentra que ha sido injusto el trato un poco hacia usted por este hecho? Eh, usted mismo lo acaba de señalar, no fue el único concejal involucrado, eran cuatro concejales y usted fue el único que lo reconoció públicamente. ¿Cree que un poco se ensañaron con usted en vista... Eh, de que fue el único que dio públicamente la cara, digamos, y, y dio su nombre. Sí, sí, yo también lo encuentro justo, pero también yo tengo, tengo una característica, de decir, decir siempre la me podré equivocar, pero prefiero decir la verdad y enfrentar la situación. Y claro, eso me ha traído un costo donde prácticamente he sido el paraguas de los demás, porque solo hablan de mí, y me han cuestionado a mí, me han tratado mal a mí, cuando soy el único que dio la cara, enfrentó la situación, y además he estado... Todo este proceso está dentro de la ley. ¿Ah? El cuestionamiento de la Contraloría es, es como muchos casos, la Contraloría eh, investiga muchos casos, no solamente de viajes, sino de, de otro tipo de, de actividad que el municipio. Es muy común esto, pero como es un tema donde estoy a, estamos participando concejales, eh, se ha sido mucho más, más público y, en especial, por Dios ha dado la cara, ha sido efectivamente maltratado, pero la gente se tiene a que acostumbrar que uno autoridad tiene que dar la cara y da a ir con la verdad de frente siempre. Porque esconder las cosas es fácil, pues. ¿Ah? Todo el, el silencio ahí ayuda mucho y pasó, como digamos, una, una, una palabra muy popular, piola. Yo no prefiero pasar piola, yo prefiero enfrentar la situación. ¿Ah? Así que yo en ese sentido me siento orgulloso, a pesar del maltrato que me han hecho especialmente, eh, siento yo, personas que tienen otro intereses políticos. Bueno, como usted dice, es un proceso que todavía está eh, en, en marcha en Contraloría, por lo tanto, eh, no tenemos una definición absoluta respecto al tema. Vamos a pasar de inmediato a revisar algunos puntos de su programa, y precisamente, revisando lo que usted publicó en su página web, eh, veo que se hace cargo de temas que otras candidaturas no, no eh, tocan en profundidad, por ejemplo, la seguridad. Eh, ¿Cuáles son sus, sus propuestas, bien digo, en cuanto a seguridad? Sí, mira, eh, bueno, primero que todo, yo, yo lo dije anteriormente, estas propuestas yo las hice escuchando a la gente. ¿ah? Y sumado a la experiencia de conocer la realidad de la gente. Y, y aquí hay una deficiencia en el este sentido de seguridad, y yo estoy proponiendo implementar un cuerpo de seguridad ciudadana. Eh, como lo han hecho en distintas otras comunas además. Eh, instalar cámaras, pero no solamente instalar cámaras, porque las cámaras realmente graban la delincuencia, sino tener un equipo que controlen una central de cámara donde vean en vivo lo que está pasando y llamen inmediatamente a investigaciones, a carabineros, a todos ellos mismos a actuar dependiendo de la situación. Pero es absolutamente necesario porque en el centro de Cauquen, en distintas partes de se están produciendo eh, robos, eh, maltratos y que la verdad es que la gente se siente insegura. Y yo creo que es importantísimo. Y esto yo lo, lo recogí mucho de la gente, especialmente los adultos mayores. Y por eso lo implementamos en, en, en el programa. Pero usted también se refiere a, a, a, por ejemplo, una especie de seguridad ciudadana como lo tienen comunas grandes, eh, y la pregunta que uno se podría hacer, ¿existen los recursos como para implementar estas medidas? ¿Hay un plazo que usted se plantea para implementar esas medidas? Mira, qué buena pregunta, porque efectivamente eh, dentro del recurso a nivel nacional eh, se creó un recurso de seguridad ciudadana. El tema es que en los municipios tienen que postular ese recurso, y Cauquenes no lo ha hecho. Y nosotros yo... tenemos que aprovechar todas las instancias de recursos que vienen específicamente de este tipo y aprovecharlos. Y por eso es que es importante tener un buen equipo de la donde se desarrollan los proyectos para generar proyectos y, y ojalá eh, ganarse todos los proyectos que, que se puedan Pero ese dinero eh, eh, se puede postular y se puede, se puede ganar. ¿Y por qué cree que un municipio como Cauquén, una cabecera de provincia, por ejemplo, no ha postulado alternativas como esta? Yo siento que, eh, ¿por qué no se lo da la importancia que tienen? Yo creo que, por eso le digo que es importante que, que entienda la gente que el rol de alcalde y concejal es absolutamente Porque uno puede sugerir, pues las propuestas las nacen desde la, del municipio, de la alcaldía, de sus directivos, desde su, desde su gente. Y si no está la intención de hacerlo, no lo van a hacer. Eh, yo creo que en esa sentido nos quedamos muy atrás, y, y en, no solamente en este caso, sino en distintos otros aspectos, eh, hemos dejado de postular a, a proyectos que son eh, eh, beneficiosos para la comuna. Dentro de su programa de, eh, de seguridad pública, también eh, contempla otras eh, cosas como la iluminación pública, por ejemplo, y que es otro punto eh, que mucha gente a veces un eh, poco reclama, que consideran que las luminarias públicas actuales de la ciudad no son tan eficientes, no alumbran tanto, dicen. ¿En qué consistiría mira, creo, ese aspecto que usted mira, señala? Sí, mira, yo quiero redondear un poquito. Yo creo que, yo creo que un ciudadano común y corriente necesita tres cosas sustantivas para vivir bien más allá de los de, de otros aspectos que puedo mencionar después. Necesitan... Buenas calles, buena veredas, buena iluminación y seguridad. Son cosas importantísimas para que un ciudadano se sienta seguro, se sienta eh, contento con su ciudad eh, en el aspecto de infraestructura, en el las veredas, calles, iluminación. Eh, creo también que iluminación es parte de seguridad. Eh. La iluminación evita que se produzcan eh, robos o se con gente y de hecho es parte de los proyectos de seguridad de la, la iluminación pública. Yo dentro del, del programa también hablaba de la plaza. La plaza de Cauquén es eh, una plaza muy bonita, con, con muchos árboles, pero sin embargo, después de las 5, las 6 de la tarde, en invierno especialmente, es eh, muy oscura, eh, falta iluminación y falta vida. Y yo creo que tenemos, oh, dentro de la era cambiar y darle vida a la plaza, darle luz, porque también la seguridad, y también las, las personas van a, eh, participan y van y utilizan esos espacios públicos que, que de repente, por pues, falta de luz, y no generan seguridad. Entonces, apunta a eso, ¿eh? a dar seguridad y, y que la gente se sienta cada vez eh, más protegida. Falta actualmente seguridad en cauquenes uno de repente revisa noticias y mucha gente comenta eh, que son delitos o tipos de delitos como robo de autos, por ejemplo, desde el centro de la ciudad, que antes no ocurrían. Eh, eso es ¿Es tema, usted que es parte del Consejo Municipal, ¿es tema al interior del Consejo o, o ni siquiera se tratan esos temas? Bueno, también es, se manifiesta, ¿no es cierto?, porque eso es una queja de la gente, ¿no es cierto?, que eh, están robando, están entrando a las casas de eh, día, y, y se asocia mucho, ¿no es cierto?, a la cárcel de Cauquén, que vienen familiares, se van quedando y van generando... Eh, este tipo de, de acciones. Eh, pero sí, se plantea en el Consejo y también en el Consejo de Seguridad, donde yo también pertenezco a ese Consejo de Seguridad y donde desde ahí me, me di cuenta que efectivamente uno puede estos proyectos de seguridad ciudadana. ¿Y por qué la sensación de las personas es que no se hace mucho al respecto? Porque no se hace. La sensación es, o sea, es más que sensación, es una realidad. Yo creo que... Eh, hay, que, hay, que, hay que asumir con fuerza y con determinación la seguridad ciudad. Eh, por eso que de repente yo eh, tomé esa decisión, porque estoy en el fondo transmitiendo esas necesidades de la gente. Eh, Cauquenes se está transformando en una ciudad donde llega mucha gente, vendedores, eh, mochileros, gente que pasa a la costa y pasa por Cauquenes y no son de muy buenas costumbres, entonces tenemos que protegernos de eso. Otro de los temas que son innovadores dentro de su programa en comparación con otros candidatos tiene que ver con la conectividad, eh, y la conectividad tanto en materias de Wi-Fi, podríamos decirlo, como la conectividad en materia de transporte, si puede ahondar en aquello, por favor. Mira, eh, aquí, bueno, lo que conocemos, por eso es importante conocer la ciudad, el campo, porque ahí vas conociendo las realidad yo lo estudiando viendo en el trozo. Y el gran problema del trozo, que se quedan sin señal, hay una antena de una determinada empresa que no, no cumple con las necesidades y la gente se queja mucho, que quedan aislados, fuera que cualquier un lugar que está a más de 30 kilómetros de Cauquenes, eh, no tienen... Eh, eh, comunicación, eh, quedan aislados, los teléfonos no toman, y tienen muchas dificultades para comunicar. El tema también es importante, especialmente eh, en las zonas rurales aisladas, porque la, la, las micro rurales, por ejemplo, son eh, corren solamente una vez a la semana y no por todos los sectores, y eso también es una, una forma de que, que se postula, no se postula al Ministerio de Transporte para ir cubriendo en la ansiedad de distintos sectores y ahí se necesita que, como municipalidad, apoyemos a los sectores a postular a esta, a esta posibilidad de transporte. Y yo creo que ahí también hay una falla. El municipio tiene que estar ahí dando solución, asesorando, apoyando a los vecinos para que puedan lograr estos proyectos. Es eh, sin duda interesante el punto, ¿no? Porque efectivamente. Eh, parece que la gente de los sectores rurales muchas veces son dejadas de lado y se la asegura buen transporte solo cuando existen este, um, eh, eventos electorales, digamos. Eh, y sin embargo tienen máquinas que son sumamente antiguas, eh, muchas veces falta de, de recorridos, ¿no? Eh, ¿Pretende también eh, hacer algo al respecto de eso? Eh, obviamente, eh, cuando estoy hablando de, de falta de transporte, es asumir esa responsabilidad y trabajar con las comunidades que están aisladas para asegurarles el derecho el derecho a, a utilizar el medio de transporte eh, hay muchos adultos muy en el campo mira, de hecho mi propuesta y, y lo, lo, lo, lo he compartido mucho eh, está eh, trabajar en los sectores rurales es descentralizar el municipio y aquí en Cauquenes tenemos varios villorrios, son cuatro villorrios bien alejados, y donde el municipio debe estar presente de forma activa. ¿A qué se me refiero a eso? De hecho, mi propuesta es instalar una oficina eh, municipal en, el, en los cuatro villorrios, que cumpla con, con la labor municipal y que las personas automayores eviten viajar, a, especialmente en el este periodo de pandemia, a la ciudad a hacer gestión y que muchas veces vienen y les va mal. Entonces, la idea es que tengan un representante municipal en ese sector para que los ayude a gestionar eh, distintas cosas y apoyarlos. Mira, cuando pasó el tema, por ejemplo, de las postulaciones al IFE, ¿no es cierto?, eh, las personas no tenían cómo hacerlo y faltó asesoría y apoyo nuestro municipal. ¿no? Y en ese sentido, nosotros, eh, yo quiero asegurar que el acceso al municipio eh, sea de todos. Y de, yo creo que la forma es ir hacia ellos, es ir hacia ¿Sí? ellos. Barrio Estación, por ejemplo, hay más de 100.000 personas. Entonces de mi propuesta es instalar una oficina municipal o parte del municipio instalada en el barrio Estación para que preste servicio y apoyo a esa comunidad que es inmensa y que ha ido cada día creciendo más. ¿Qué, qué servicios, qué apoyos prestaría eh, puntualmente esa oficina? Por ejemplo, mira, yo, en, los, en los sectores rurales, ¿implicaría que haya funcionarios municipales eh, viviendo allá? ¿Implicaría que gente de la comunidad allá se si hiciera cargo de esa oficina? Eh, ¿Van a haber profesionales? ¿Qué, qué, qué tipo de, de apoyo mira, puntualmente brindarían esos mira, puntos? Que, no, qué buena pregunta. Miren, En los Cuerpos de Yorrios eh, hay colegios, hay postas, y, y yo creo que el municipio puede hacer, puede, se puede hacer presente eh, con un profesional eh, apoyado por educación, por salud y para atender a la gente de los, de los villorrios. Una, una, una técnico en asistente, en asistente, ¿no es cierto? O un asistente social. Pero yo creo que debe ser una persona que tenga las competencias para apoyar eh, las distintas gestiones a, lo, a los vecinos de los villores. O sea, su idea es, pero, como decía usted, que las ayuden, por ejemplo, a postular a los, a los beneficios que entrega el gobierno, cosas por el estilo. Y, eso es uno de, los, de lo que vivimos de la contingencia, ¿no es cierto? Fue una necesidad, que, fue una necesidad eh, que la gente sintió y que se sintió sola y que, que muchas personas ni siquiera pudieron postular. Eh, pero no solamente eso sino para los informes sociales, por el tema de salud, infinidad de cosas. Dideco, el tema social, las ayudas sociales, también se pueden gestionar desde allá mismo. No es necesario que las personas tengan que viajar, hacer una fila en el municipio, acá en, el, en la ciudad, y si es que les va bien, vuelven contentos, si les va mal, se vuelven con las manos vacías. Esta es la idea, y hay cosas también que no se pueden realizar. Entonces es mejor que la gente las personas de allá tengan claro lo que se puede y lo que no se puede, y si se puede, que se lo gestionar desde allá. Usted estaba hablando, ¿verdad?, de zonas rurales, de lo que podría significar esta oficina que de cierta manera descentralizaría al municipio, eh, instalando en diferentes villorrios de cauquenes. Eh, pero uno se pregunta eh, si el candidato Leiva tiene propuestas eh, también dedicadas a esa gente, pero que vayan relacionadas quizás con su actividad económica, eh, con la agricultura, eh, un apoyo en, en, su, en, su, en su trabajo, digamos, en, en sus maneras de, de trabajar. ¿Lo tiene contemplado también dentro de su programa? Por supuesto. Por supuesto. ¿De qué forma? Mira, el, el, de los sectores rurales. Eh, los rurales eh, mire, yo trabajé mucho tiempo apoyando a los sectores rurales y organizando a la gente. De hecho, yo tenía un programa que era de vacunación y de sanidad animal. Y le enseñé que organizados podían lograr ahorrar plata y ser beneficiados todos. Y eso lo hice durante mucho tiempo. Pero también eso me sirvió para conocer distintas realidades de las personas del campo que se pueden desarrollar en invernaderos y en otro tipo de actividades productivas. Pero hay un problema grave en el sector rural, que es bueno, el tema del agua. Ah, claro. El, el, el, el, el tema del agua... Y creo que nosotros como municipalidad, eh, en mi gestión, voy a apoyar de frente y buscar la solución para ello haciendo pozos profundos. El eh, principio, cuenta con maquinaria y se pueden hacer pozos eh, comunitarios o APR, ¿no cierto? Son otros proyectos de agua potable rural. Eh, imagínense que en este momento hay más de 2.000 familias que reciben agua en camiones. Y eso está empezando. El tema del agua es gravísimo. Y tenemos que dar solución y buscar la fórmula de que las personas tengan el derecho al agua. Eh, hay otro tema también que de, de barrestación. Antes, antes, antes de pasar al otro tema, usted maneja eh, alguna cifra referente a cuántas personas, por ejemplo, en... ¿Me escucha? Ahora sí, tenía un problema, <ríe> un problema de, de audio. Le preguntaba, eh, a propósito del tema del agua, ¿actualmente usted maneja alguna cifra de cuántas personas eh, tienen que ser beneficiadas, por ejemplo, con este recurso vía camiones aljibes en la Comuna de Cauquenes? Más de 2.000 familias. ¿Más de 2.000, Más de 2000 familias solo en la Comuna de Cauquenes? Solamente en la Comuna de Cauquenes. En, el, en los estados rurales lo Claro. Sí. No, es eh, un, eh, un tema que es complejo y que viene muy fuerte en el sentido de que se han instalado muchas empresas que con grandes plantaciones, especialmente de viñas, eh, donde hacen pozos profundos industriales, digamos, y que han ido secando las norias y los pozos más pequeños, especialmente en el sector de Capellanía, un sector rural que nunca le ha fallado el agua y ahora con estos pozos profundos que se han hecho daño a ellos, eh, le ha secado sus nori y sus pozos, y eso es gravísimo. Y, y creo que tenemos que ser fuertes y dar una un, unidos, una lucha fuerte contra eh, las personas y el mal uso del, del agua eh, que, afecta, que afecta a todas estas personas del campo que ni siquiera tienen agua para beber. Estamos conversando con Domingo Leiva, candidato a alcalde por el Partido Socialista en la comuna de Cauquenes, referente eh, al mismo tema que estamos conversando, usted dentro de lo que señalaba, está fomentar también la asociatividad de estas comunidades rurales para que creen pozos. Pero ante la problemática que usted también señala, de que por ejemplo existen grandes viñas que hacen estos pozos profesionales, ¿verdad? Y secan las norias. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué posibilidades tienen que los pozos de, de, de estas organizaciones eh, eh, de estos grupos de, de, de familias del, del campo logren efectivamente eh, tener agua, si el agua la están consumiendo en mayor cantidad estas viñas, ¿de qué forma el municipio se puede hacer cargo de eso? Mire, yo creo que, que el municipio tiene una labor importantísima aquí, que es eh, apoyar fuertemente a estos agricultores que están pasando muchas dificultades pero también hay una instancia que se ganó con la gente, que fue el plebiscito que pasó, que la apruebo. Porque efectivamente no hay una ley que proteja a los agricultores. Efectivamente, esta industria, estas empresas grandes que se instalan saben que la ley los protege. Y por eso es que es importantísimo el cambio que viene en la Constitución, para que el agua sea un derecho, sea un derecho de todos estos ciudadanos que están pasando dificultades. Pero el municipio tiene que estar apoyando a estos pequeños agricultores que son los que los están pasando más. Los grandes se cuidan solos. Pero la idea es que ellos tengan conciencia que el agua que, que están sacando está perjudicando a mucha gente y que en el futuro esto va a traer gravísimos problemas. ¿Y de qué manera el municipio puede fiscalizar eso? Porque claro, eh, la fiscalización técnica la tiene que hacer la DGA, ¿verdad? Y el municipio no tiene una capacidad fiscalizadora real pero me imagino que de alguna manera puede presionar o puede ayudar a que la gente eh, tenga soluciones eh, más concretas, más rápidas. Exactamente, con apoyos legales, eh, también organizando a la gente. Yo creo que el municipio tiene que ser un ente eh, activo frente a esto y no quedarse con las manos cruzadas. Yo hace poco tiempo di una pelea muy fuerte junto a la Junta de Destino de Población Loyola, donde se iba a instalar eh, una, una avícola que, que le prometían a la gente generar mucho trabajo y en el fondo no generan trabajo simplemente el daño eh, ecológico, el al medio ambiente, el olor, están cerca de Cauquenes y la gente se puso de pie y salimos a dar organizadamente la lucha para parar. De hecho fuimos a Santiago, recorrimos los ministerios y creo que dio resultados porque hasta el momento esto se detuvo. El tema del agua también es importante que trabajemos, esto es un tema transversal, es un tema que nos afecta a todos y tenemos que trabajar todos unidos para proteger el derecho y la posibilidad de tener agua. Porque si no lo hacemos, nos van a secar las nata subterráneas y, y cada vez esto se va a ir complicando y al final vamos a terminar, no sé, la verdad que no los podemos quedar con cruzado, brazos cruzados, tenemos que... Tomar la decisión desde de frente y buscar una solución, haciendo, reclamando, hacer ver a, lo, a los ministerios lo que está pasando, eh, eh, generar eh, la reacción de la gente también, que no es un tema que se escucha y que solamente, eh, es solamente ruido, sino que es una realidad que ya está afectando a los, a los agricultores. Me tomo de un ejemplo que usted puso recién, que era la instalación de estas avícolas, ¿no? Y de repente, como la promesa de generar mayor trabajo, la gente a veces está dispuesta, ¿verdad?, a sacrificar lo que puede ser, por ejemplo, eh, el medio ambiente cauquenino. Eh, pero eso demuestra un tema mucho más profundo, que la gente quiere trabajo. Sí. Eh, y de qué manera eh, usted, en un eventual gobierno municipal al que podría llegarnos, eh, ¿podría dar solución a esa lícita eh, pretensión de la gente de tener más y mejor trabajo? Mire, yo creo que es importante. Cauquenes cada día eh, más eh, eh, genera trabajo de temporada, ¿no es cierto? Efectivamente, aquí es una zona de muchos temporeros. Tengo una propuesta, ¿no es cierto?, para las temporeras también, que salen a trabajar y dejan a su hijo encargado con la vecina, con los papás, con los tíos, y con la angustia de trabajar sin saber cómo van a estar sus hijos. Y yo creo que el municipio puede actuar ahí y ayudar, que estas personas vayan a trabajar con la tranquilidad que sus hijos van a ser bien cuidados. Y eso se puede hacer a través del municipio, creando un tipo de escuela de verano para los hijos e hijas de temporeros. Esa es una parte. Pero yo creo que también el municipio tiene una misión de generar espacio y para que empresas no contaminantes y que generen trabajo se instalen en la, en la comuna facilitando las posibilidades de instalación. Hay experiencias muy interesantes, ¿sí? por ejemplo, Retiro, que es una zona donde había un terreno, y Retiro se lo ofreció a, a, una, a una empresa, por donde se instaló la empresa, le pagó bien el terreno, y generó más de 400 a 500 de euro. Yo creo que tenemos que apuntar a eso. Cauquenes produce eh, muchas frutas, pero no tenemos ni un frigorífico. Y los frigoríficos, por lo general, generan mucho trabajo. Entonces, tenemos que invitar y buscar la forma en que las empresas eh, de este tipo se instalen eh, en la cercanía de Cauquenes para generar trabajo. Eh, también está la producción de, de Cayampa. Aquí se, de, se colecciona mucho sabe, eh, este producto y lo llevan en camión a otro lado donde lo procesan. Tenemos que buscar la forma en una de esas de instalar esta empresa y que el proceso se haga en Cauquenes también para generar trabajo. Eh, yo creo que el turismo rural... El este turismo rural y Cauquenes está en pañales y es un potente, un potente, la potente posibilidad de generar trabajo en creando rutas del vino. Eh, aquí está la fiesta de las trillas, está la, la esquila, pero para eso nosotros necesitamos hacer algunos cambios. Pues. ¿Ah? Nos pasan 10.000 personas, estimado amigo, hacia la costa, 10.000 personas durante el verano, pero nadie, o muy pocos, pasan a Cauquenes. Armarse un café, ir al mercado, comprar de la feria, a dejar recursos, aunque sea de paso. ¿Por qué? Porque tenemos una ciudad que tenemos que cambiarle la cara. Es una ciudad que está muy, digamos, a maltraer, por decir suave, y por lo tanto la gente que pasa por fuera dice esta esa ciudad entonces, se ve como abandonada. Y tenemos que cambiar esa imagen. Tenemos que embellecer la entrada y transformar en un cauquén distinto. También que genere identidad. Aquí hay muchas artesanas tejeoras, más de 4.000 artesanas tejeoras. Están los ladrilleros, está el tema del vino. Por lo tanto, no hemos sabido vender a nuestro propio producto a la gente que está pasando. Entonces tenemos que crear un pueblo artes artesanal, podemos generar una oficina turística donde la gente sepa y llegue y sepa dónde se están produciendo estas esta actividades, lugares, mapas. Nos faltan ese tipo de cosas, pero para eso también tenemos que cambiar esa parte que le decía John que es la entrada y la cara de Cauquén. Y también arreglar, obviamente, la ciudad, arreglar heredas, calles, transformar el mercado en algo agradable, que o sea, un punto turístico. La feria por sí sola es un punto turístico. La feria Cauquén es una de las ferias más reconocidas a nivel nacional. Pero sin embargo, bueno, por la pandemia están divididos, están por aquí, están por allá, pero la idea es recuperar ese espacio de feria que nos da tanta fama también, un producto muy fresco. Eh, recién salió el la huerta. si cada persona que llega a la feria se iba a, y a, muy contento y decían oye esta es una de las ferias que mejor hemos visto y que tiene mucha proyección yo siento que, que tenemos que crear es, es, ese circuito virtuoso ¿ah? porque si no entra gente a cauquena a consumir nada, no va a ganar nada tenemos que buscar la forma de que esa persona entre, pero para eso también tenemos que generar ferias artesanales, ferias gastronómicas eh, y arreglar la ciudad y yo creo que eso nos va a generar mucha plata porque va a empezar a mover el comercio y empieza a generar trabajo fuera del, del tema de la temporada. ¿no? Pero precisamente eh, parece que todos tenemos un poco el, el diagnóstico um, de, de lo que falta en, ese, en esa materia, en ese aspecto. Eh, tal vez una de las cosas que sí eh, abordan casi todas las candidaturas son precisamente estas rutas turísticas rurales, eh, pero la gente se pregunta, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se implementa de verdad una ruta turística eh, rural. Usted decía algo, partiendo por ejemplo por el empellecimiento de las entradas y, y, y de la infraestructura local, ¿pero es, es suficiente aquello bajo su punto de vista? No, no, no, no. Mira, yo tuve una experiencia hace 14 años, hace que fuera con y creamos un proyecto que se llamaba Sausal Colonial. Eh, eh, y creamos el ambiente completo, hace el hoy y se generó muchas visitas, much, mucho, mucha actividad, generó feria artesanal, eh, recopilación de la historia, eh, y se mira, son muy bonitas actividades y entonces ahí nos dimos cuenta que oh, si nosotros generamos una actividad apoyada por el municipio, porque el tema del, de las trillas, ¿no es cierto? De repente los usuarios lo hacen ellos. Ah, pero necesita un, un, una participación mucho más directa del municipio, en apoyo del fomento, ¿no es cierto?, eh, y todo el adiós que ellos necesitan para que se transforme en una, en una gran fiesta y una atracción turística. Eh, no es suficiente, pero lo tenemos que hacer, si no hay nada. Tenemos que empezar con eso. ¿A su, Por juicio, tanto, ha habido, eh, ¿a su juicio ha habido abandono del municipio de temáticas culturales, de protección de patrimonio o, o, o de nuestras tradiciones? De, de, definitivamente Mire, yo una de las primeras cosas que hice como concejal fue organizar a las tejedoras eh, mucho, mucha gente ni siquiera las la miraba entonces yo me di cuenta que había muchas ¿qué hice? la empecé a organizar en grupos y le sacamos personas jurídicas y formamos más de 200 grupos de artesanas tejedoras de más de 200 bueno, y de ahí sí, más de 200 grupos ¿Ya? Y la idea es que le enseñamos a postular a proyectos, empezamos a, a desarrollarse y ahora hay algunos grupos que hacen cosas maravillosas. Pero hay otra parte que nos faltó y que nos falta y que el municipio puede ayudar mucho, que es la comercialización. Tenemos que buscar convenios con municipios turísticos para que se puedan vender estos productos. Pero ¿saben cuántos tejidos? Más de 4.000 tejidos en cauquenes que son... Las personas que se la hacen a las 5 de la mañana y van a una esquina de la, de la feria, donde viene gente de Puerto Montt, de, de del sur, a comprarle el producto y donde le tienen, le tienen dicho, oye, le llevamos su producto, así es que le colocan Puerto Montt, Ancud, Osorno. Y las personas lo tienen que hacer porque es la única forma de, de vender sus productos. Pero ahí el municipio tiene mucho, mucho por hacer. Yo creo que vamos a lograr eh, comercializar, llegar a buenos acuerdos con municipios para que la gente. A vender su producto eh, y un buen precio, porque de verdad le vienen a comprar a mil pesos y allá lo venden a tres mil pesos. Entonces, son cosas que se han dejado de, de hacer o no se han hecho, y creo que puede generar un, un reconocimiento a nuestra artesana, pero también un, ingreso, un mejor ingreso económico. Obviamente. Estamos conversando con Domingo Leiva, candidato a alcalde del Partido Socialista, quien se medirá también, ¿verdad?, en las elecciones de abril próximo, elecciones que reúnen varias papeletas, pero en este caso estamos hablando con un candidato alcalde. Y lo traslado de tema a un tema también súper importante, sin duda, para la gente de Cauquienes, eh, y que siempre es, es debate en época de elecciones, también uno después le salta la duda si es que el tema pasa más allá de las elecciones o no, me refiero a la educación. ¿Qué es lo que usted ha diseñado en sus propuestas referente a temas de educación? Mire, eh, educación tiene el porcentaje más grande del recurso municipal, ¿no es cierto? Eh, son más de mil millones que se van a educación. Eh, yo creo que hay un tema que yo, llegando al municipio, voy a exigir y, inmediatamente, que es que los directores sean elegidos por alta dirección pública. Los directores de establecimientos. De establecimientos. Siento que el municipio tiene que alejarse un poco de los proyectos educativos en el sentido de que Pero, se dé la libertad. Por... Antes de, pasar a eso, antes de pasar a eso, que me interesa que lo desarrolle, pero antes de pasar a eso, ¿por qué le interesa que desde el municipio se elijan los directores por alta dirección pública? ¿A qué apunta eso? ¿Hay directores apitutados actualmente en los establecimientos cauqueninos? Sí, yo, yo, sí, yo creo que hay directores. Eh, bueno, yo creo que es la forma, más allá de eso, yo creo que es la forma de traer a los mejores y que es lo que la ley exige. Bueno, hay de repente directores que están con un reemplazo o, busca, o tienen una fórmula de estar eh, eh, ocupándose cargo sin haber ido a, a este concurso. Yo creo que es algo que se tiene que exigir sí o sí. También siento que... hay es una que mala práctica, dice usted. Sí, es una mala práctica. Eh, pero yo creo que también se le tiene que dar el espacio a los directores, a los profesores, a las unidades técnicas de distintos establecimientos a generar su propio proyecto educativo, porque son ellos los que conocen a sus alumnos, a sus apoderados y su entorno. Y siento que esa libertad es necesaria, porque actualmente dependen mucho de municipios, están demasiado controlados por el municipio, y creo que eso eh, va en deterioro definitivamente de la educación. Eh, yo creo que es importantísimo eso, es importantísimo eso, y que los recursos se gasten como corresponden dentro de las necesidades de los distintos establecimientos. Y pasando a, a temas que se relacionan con educación también, pero con educación superior, que también siempre es un tema importante en Cauquienes. ¿Qué planes, qué estrategias, qué propuestas tiene usted referente a eso para los jóvenes que deciden... Eh, seguir más allá de cuarto medio educándose, digamos Sí eh, bueno, Cauquene tiene una realidad bien, bien compleja en ese sentido eh, Cauquene eh, gracias a la gratuidad hay muchos alumnos que han accedido a esa oportunidad no sé ir a la universidad pero falta la otra parte, ¿cierto? como ellos eh, se van a lugares donde tienen que pagar pensiones, tienen que pagar alimentación y, y dentro de eso el municipio puede ayudarlo en, en PECAS, ¿no es cierto? En ayudar a, a que ellos puedan estudiar tranquilamente y con un aporte municipal. Pero lo otro importante es cómo el eh, centro de mi voz está en hacer convenios con las universidades para que los alumnos de los CPT o del de media eh, puedan eh, estudiar en Cauquenes, trayendo carreras especiales, ¿no es cierto?, de necesidad de de los estudiantes en Cauquen. Y eso es ser importante porque se pueden implementar carreras en cauquenes eh, y yo creo que de repente decir, oye, vamos a instalar una universidad en cauquenes que es el sueño de todos y el sueño mío, pero también hay que ser realista y responsable. Yo creo que nos están las condiciones para traer una universidad de repente, una universidad de, de categoría, digamos. Pero sí podemos traer carreras carreras que se puedan implementar acá en Cauquenes y que puedan ayudar a muchos alumnos a estudiar acá y a evitar ese gasto que de repente el bolsillo de los papás o de los de no, no, no aguanta. Eh, yo creo que eh, dentro del municipio también había una propuesta que, que, que me acuerdo que yo la, la sugerí, que era eh, arrendar y tener eh, eh, lugares o casas de estudiantes en distintas comunas. Pero, en el fondo, el análisis que llegamos a saber es que es mejor darle una beca para que ellos riendan o ellos gasten la plata en la necesidad que ellos determinen. Porque usted les puede tener una, una, una casa, pero también les faltan otro tipo de cosas. Eh, pero, de hecho, el programa está, como digo, convenios con las universidades para implementar carreras acá en Cauquenes. En su programa contempla mejoras, por ejemplo, a la salud primaria que depende del municipio. Sí, de todas maneras hay experiencias, muy, sí, hay experiencias muy interesantes. Yo creo que la salud, la salud de especialmente los adultos mayores eh, y especialmente los adultos que tienen problemas de movilidad, que son mayores de 75 o 80 años, eh, es salud a domicilio. Yo creo que eh, se puede hacer y se han hecho en distintas comunas. Es una buena forma de, de llegar a, a los adultos mayores, inclusive a niños menores de dos años, especialmente en invierno, cuando está todo el periodo de, de contagio, se puede implementar eh, salud a los hogares, que lleguen los médicos, enfermeras o paramédicos o a atender a la familia y con eso evitamos que salgan a contagiar porque por una, van por una enfermedad a un consultorio y vuelven con dos. Yo creo que esto se puede hacer y se va a hacer porque están los medios y, y hay experiencias eh, que han resultado muy positivas. Hay otro tema en salud que, que voy a implementar, que es la farmacia popular. pero Yo le llamo farmacia de todos y les voy a decir por qué. Porque de repente las personas del 40% tienen la posibilidad de arreglar los remedios gratuitamente. Pero hay personas que están sobre ese porcentaje en las la, la ficha y, y no pueden. Entonces la idea es que esta farmacia sea para todos. Que las personas que tengan eh, sobre esta, esa, esa, esa línea, digamos, eh, puedan comprar su remedio eh, más barato. No significa que les rescale. Hay personas, yo conversaba el otro día con una persona, me dice, ¿sabes? Me cuesta 150 un remedio. Pero si nosotros hacemos la gestión, se lo podemos traer a 70. Y, es, y ellos lo van a agradecer mucho, porque les estás ahorrando el 50%. Y eso es gestión. Ni siquiera es gasto municipal, es simplemente gestión para implementar, para implementar esa idea de farmacia popular o farmacia de todos, como dice usted, ¿lo haría eh, dependiendo del municipio? ¿Se asociaría con una farmacia más grande, como lo hacen otros municipios? ¿Cuál sería el, el modelo eh, de su farmacia popular? Mira, están está las, está las dos formas. El municipio asumir esta, esta responsabilidad de gestión, ¿eh? que es más gestión, es más gestión que gasto porque el recurso es bastante bajo, eh, y llegar a acuerdo, ¿no es cierto?, con pues, farmacéuticas o productores, de, eh, o traer el producto, e inclusive importar el producto como lo hacen otras comunas. Eh, yo creo que va por ahí, va por ahí en lograr convenios y comprar el producto mucho más barato y traerlo a Cauquén, dependiendo de la necesidad de la gente, porque lo importante es no traer y llenarse de remedios sí, que nos van a ocupar, simplemente ir, las personas que necesitan, oye, yo necesito este remedio y yo se lo voy a gestionar a un menor césar. Pero la idea es que todos tengan la posibilidad, todos tengan la posibilidad de utilizar esta farmacia y que no sea excluyente. Bueno, usted ha mencionado en varios pasajes de esta entrevista a los adultos mayores, eh, que también son un tema porque sabemos que Cauquén es una de las comunas que tiene mayor cantidad de adultos mayores en porcentaje en relación a su población. ¿Tiene algún plan específico destinado a ellos? Mire, los adultos mayores, eh, bueno, todos sabemos que los adultos mayores eh, son la historia de historia. son ellos los que hacen la historia con sus sacrificios, trabajando en lo que sea, como temporera, como dueñas de casa, eh, eh, todo índole de trabajo. Pero eh, yo quiero instalar ese concepto de respiro que, que debe tener el adulto mayor. De hecho, de hecho, mi propuesta está crear un decreto, un decreto especial para los adultos mayores. Decreto municipal. ¿En qué, claro, ¿De qué trataría ese, de ese decreto? Perdón? El decreto, el derecho del adulto mayor a ser respetado eh, casi como una autoridad, que el, el adulto mayor tenga los primeros eh, espacios, digamos, en una en fila, el asiento, el buses, pero que no sea por favor, que sea decretado por el municipio, y que las personas que no, no apoyen esta iniciativa sean multados. Yo, yo prefiero que un joven que va sentado en el espacio de la escuela sea multado porque eh, el derecho es del adulto mayor. ¿Ah? Es o sea, en la práctica, por ejemplo, es la, voy a poner un caso en la práctica. Su idea es que va el adulto mayor al banco, en el banco hay mucha, está una fila gigante eh, de gente menor que esa persona, él se saltaría toda la fila, en el fondo. Así, simplemente por el derecho y apoyado por el decreto. Porque hoy en día, todos dicen, no, si tienen derecho, pero ellos tienen que pedir, por favor, ayúdenme, y muchos hacen los puntos y simplemente no los pecan. Entonces la idea es que van a haber empresarios municipal. oiga, ¿por qué? No, porque fue, no me. No sé. Pero la idea es que el adulto mayor sienta que tiene ese derecho. No que sea un favor, que sea un derecho. Ok, y en materia de deportes... El, el, uno de los sellos eh, de la actual administración ha sido un poco su, su gran dedicación al mundo deportivo al mundo futbolístico a reparar canchas ¿cuál sería su sello en materia de deporte si es que llega al municipio? Eh, yo creo que primero que todo el, el fútbol es importante aquí que eh, se destaca por el fútbol, pero el fútbol no es todo, aquí hay muchos deportes que necesitan apoyo hay atletas que están destacados a nivel sudamericano, a nivel nacional, al y sudamericano, y que prácticamente casi, han salido adelante por sus propios medios así como se apoya el fútbol como se debería apoyar, y voy a apoyar el atletismo el básquetbol, el tenis todos los deportes, si al final el, el deporte es para todo y cada uno eh, desarrolla el deporte que le gusta, pero no porque le guste el fútbol, eh, solamente los recursos van a ir para el fútbol. La idea es que sea para todos, sea equitativo y se vaya cumpliendo y apoyando las necesidades de todos los tipos de deportes, porque Cauquenes tiene talento para desarrollar todo tipo de deportes. Vamos a dejar ahí el tema de deportes porque ya nos va quedando menos tiempo. Y hay una temática que se relaciona más bien con la política propiamente tal, la política pura y dura, y que tiene que ver con estas primarias que llevó a cabo la unidad constituyente el 20 de diciembre, donde usted era uno de los candidatos por el Partido Socialista, donde Ricardo Verdugo era el otro candidato por la democracia cristiana, eh, donde participaron 3.000 personas, ¿no? que fue un proceso súper aplaudido porque participaron 3.000 personas, y de la noche a la mañana el proceso aplaudido eh, quedó en nada. Y finalmente, hoy ya ratificado por el CERVEL, los dos candidatos que se eh, medían en esas primarias van por su parte, bueno, apoyados por sus respectivos partidos, ¿no? Eh, pero van igual a la papeleta entonces como candidatos a alcalde en abril. ¿Qué pasó con las famosas primarias finalmente? Mire, primero que todo, yo lamento mucho lo que pasó. Y si tuviera que pedir disculpas, eh, es a esas personas que con mucho sacrificio fueron a votar este día domingo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 Porque yo iba con la convicción de respetar ese primario si perdía. Porque yo, eh, di mi palabra, además represento un partido. Hay gente yo que jamás... dice que se sacaron, que se dieron la mano para la foto nomás. Lo he escuchado por ahí, <ríe> por otro programa <ríe> de streaming. Es que yo, yo, yo no lo sentí así, yo no lo sentí así. Porque cuando perdió, él fue a mi oficina, a mi comando, con Maricar, y me fueron a felicitar.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 Lo hice yo, y lo hizo él. Él puso buses, puso furgones, puso de todo. Yo fui con cuatro furgones y un bus que, que contraté. Eso, eso, eso sí, porque las primarias no funcionan de otra forma, si no hay lo que no se vía un día domingo. Y era el acuerdo, además. Eh, por lo tanto, que él me acusó de carrera yo encuentro que también una falta de respeto para él mismo, porque todo el mundo vio los inmensos buses que decían eh, verdugos. Yo creo que él, eh, no es el tema, no es el tema. Estas elecciones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 Y de repente uno puede tener eh, como candidato apoyo de todos los sectores, porque al final uno trabaja con todos Pero de, de la gente me refiero. Pero yo nunca pedí ni vi que ha cambiado gente ellos. De verdad. Escuché, bueno. escuché, escuché, escuché eso: que, que gente iba a ir a votar por ver recién o gente iba a votar por mí. Sí, lo escuché, pero nada que hacer, porque al final uno no, no controla eso. Bueno, como dice usted, y allí vamos, vamos a explicar un poquito el proceso de, de la primaria, no podían votar militantes del Partido Socialista, militantes de la democracia cristiana, de los otros partidos que eran de eh, unidad constituyente, que eran el PPD, el Partido Radical y Ciudadanos, si es que no me equivoco, y el PRO, además de Así todo el, el universo independiente. Así es. Los que no podían votar eran, obviamente, los partidos que no estaban en ese conglomerado que la UDI, RN, Partido Comunista. Y si le vamos, ellos no podían votar. Partido Comunista, revolución si Democrática, Frente Amplio. Eh, y no podían votar porque dentro del registro del libro están eliminados, porque su ciudad es pura, solamente votan los, los partidos que están dentro del pacto. Y los independientes, obviamente. Bueno, llama también la atención que en las elecciones de la democracia cristiana que se hicieron hace poco para... Eh, la candidata presidencial, votaron 150 y algo personas y también podían votar militantes e independientes. Así que, <ríe> así que también quiere decir algo ahí con, con las concurrencias en los diferentes procesos. Bueno, primero, eh, agradecer, eh, ya estamos llegando al final, agradecer que haya tenido la disposición de hablar de todos los temas. Eh, sé que en algunos momentos puede haber sido un poco difícil, ¿no?, porque, porque así, pero yo creo que la gente también agradece que los candidatos enfrenten los temas por los cuales se les cuestiona también. Así que desde ese punto de vista yo agradezco que haya tenido la, la honestidad de, de, de haber contestado esas preguntas, por más áridas que puedan parecer. Eh, y nada, agradecerle su presencia el día de hoy aquí en cauquenesnet.cl. le dejo un par de minutos para que eh, haga un llamado a la gente que lo está viendo eh, en estos momentos. Bueno, primero que todo agradecer esta oportunidad que me ha dado de participar en su programa eh, y también decir que estos 12 años que he trabajado en terreno, eh, me gané el corazón de los caosqueninos y caosqueninas, pero me lo gané con respeto, con dignidad, viendo a los campos, a las poblaciones, participando con ellos, peleando por ellos. Y hoy tenemos un gran desafío. Y los invito a cada uno de ustedes a que me ayuden a cumplir el sueño de Cauquenes. Porque mis propuestas están ahí. Son el sueño de Cauquenes. Son los cambios que Cauquenes quiere. Y yo los voy a llevar a cabo. Los invito a cada uno de ustedes a que me ayuden a conquistar estos, estos sueños, estos cambios. Porque Cauquenes se merece estos cambios. No podemos seguir haciendo lo mismo. Porque si sigue haciendo lo mismo, va a tener los mismos resultados. Hay que hacer cosas distintas. Cosas diferentes cosas que hagan que la gente se sienta orgullosa de la ciudad que vive, que genere oportunidades. A eso lo invito, a que demos juntos esta batalla, esta lucha, por cambiar la cara de Cauquenes. Muy bien, agradecemos la presencia el día de hoy entonces de Domingo Leiva, candidato del Partido Socialista, alcalde por el municipio de Cauquenes. Le agradecemos, Domingo, que nos haya acompañado y le agradecemos también a todos quienes nos acompañaron hasta esta hora eh, a través de nuestro fanpage. Y por supuesto, la invitación a que nos siga eh, acompañando también en la revisión de las noticias todos los días en www.cauquenesnet.cl por su compañía. Atención, muchas gracias. Será hasta la próxima. Muchas gracias.